Estamos en la 3.12 con la compañera Leti, profe de Educación Física, y van a organizar un torneo Silvia Rogetti. Lo vuelven sí. a organizar este año. Sí, buenos días a todos. Eh, nosotros, en conmemoración de la profe, eh, que falleció en el 2000, eh, empezó un compañero en la escuela 348, uh -huh. primero eh, en, el 3000, en el 2011, eh, se hizo en honor a ella porque fallece, digamos, en el patio dando clases por un accidente laboral. Entonces el profe eh, decide este, hacer un torneo de atletismo en memoria de ella, ¿no? Entonces eh, empieza eh, en la 348 alrededor de la escuela, se cortan calles en el 2011, con el turno mañana y uh -huh. con los sexto grados del turno mañana. Eh, luego, bueno, más eh, adelante empiezan eh, a hacerse en todo el distrito turno mañana y turno tarde. De hecho, nosotros mañana estamos abocados a la ciudad deportiva. Mañana, para, ¿a qué hora comienza el torneo? Y nosotros siempre las actividades eh, distritales, que las hacemos generalmente los días viernes, uh -huh. por una cuestión de organización de la pista, Ciudad Deportivas, eh, nos dieron como fecha un martes. O ¿sí? sea, que es de atletismo. El, el... el torneo es de atletismo. Uh -huh. Y se hace con los chicos del turno mañana y con los chicos del turno tarde del sexto grado. ¿Y qué escuelas participan este año? Eh, todas las escuelas del Distrito Oeste. Ah, qué interesante. Y somos más de 800 niños que vamos a estar en la pista todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde estimativamente. Bien, y las, las profes, los profes... Eh, además de recordar a silvia rocetti también es una actividad para pedir escuelas seguras no por, por, por los estudiantes por los profes por supuesto logramos que este año nos hagan el playón claro pero bueno eh, se llevaron los arcos así que como verán el patio está sin arcos así que ponemos los arcos. y cuando bonitos. hace frío al frío nomás y claro. cuando hace frío sí nosotros y cuando bueno, hace calor también al rayo también del sol también las chicas del turno tarde las compañeras bueno hacen ahí él al aire libre digamos sin zoom y bueno, sin árboles, porque fíjense que nosotros en el patio no tenemos muchos árboles, así que es difícil en el turno tarde dar clases al rayo del sol en noviembre, diciembre. Por eso seguimos reclamando entonces lugares para realizar actividad física, digamos, para, para los niños y las niñas, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros en, en, en las escuelas del oeste generalmente siempre estamos abandonadas, digamos. Uh -huh. Tenemos que empezar el año luchando para que nos hagan el playón, para que nos traigan arcos, elementos, para, elementos de educación física y bueno, eh, nos tomen en cuenta porque a nosotros nos hace muy difícil llevar a los estudiantes en transporte público, los uh -huh. llevamos, hemos pedido mediante nota a, a transporte para que nos den los colectivos para mañana y sí. es difícil que todo, nos, todo nos ayuden, es todo a pulmón. Eh, por suerte Ajá. ahora contamos con la ambulancia que está en la Ciudad Deportiva, claro. justamente porque antes arrancamos en la pista de atletismo que estaba Tranquilino-Valenzuela y bueno, esa pista se cerró, entonces ahora vamos todos allá a la Ciudad Deportiva, es más lejos claro. y vamos todos en transporte público, o sea, el, eh, mañana, el día de mañana a las 9 de la mañana van a colapsar el transporte público, porque, porque vamos todas las escuelas del oeste en el transporte público. Bien, bueno. ¿sí? Así que bueno, eso, pedimos... Eh, Quizás el año que viene podemos encararlo viene, juntos, ¿no? Sí, Con Sí, eso, bueno. el año que viene el apoyo y el respaldo de ATEN, uh -huh. queremos ver la posibilidad de ponerlo en el seguro, el proyecto Está de bueno. atletismo que se viene haciendo hace años y que da resultado. No hemos tenido ningún accidentado, no hemos tenido ninguna dificultad eh, siempre, digamos, con el acompañamiento de las familias y, y de todos los profes, el compromiso de los profes, se ha logrado un hermoso este torneo, por eso ahora se hace en ambos turnos y se hace con... La cantidad de estudiantes que, porque está muy bien organizado, digamos, por colores. Ajá. O sea, bueno, mañana ustedes lo van a ver, es, es hermoso. Van a ver bueno. que está muy bien organizado por los compañeros. Así que, bueno, los invitamos a que nos ayuden en ese sentido de, de, de la organización, digamos, para que tengamos más respaldo de, de otras organizaciones, digamos, que no solamente sea las escuelas solas. Bien, Leti, entonces convocamos a mañana, digamos, deseamos que salga todo bien. Que se pueda participar, vamos a estar también acompañándolos en este torneo. Silvia Rossetti Muchas gracias. Bien.